¿Cómo andan? Muy bien, ahí estamos bueno, viendo el, el Instagram de nuestro la, Mago influencer. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo Los ha crecido? Seguidores. Gracias, gracias. Es que estás a mí, ¿eh? porque estás en muchos eventos. Estamos, en cara, todos lados. Estamos, estamos trabajando mucho, eso es muy bueno. Qué lindo. Y haciendo esto que tanto nos gusta. Se, me Hoy, por primera vez, no sí. voy a improvisar. Claramente, Ay, verán que traje claro, algo. Traje traer un un paquetito. una bolsita de papel madera. Esto, esto va... Uh -huh. Se remite a mucho tiempo atrás Ah, mira sí. El juguete más vendido De la historia sí. ¿Un yo-yo? No Ay. El más vendido de la historia Tengo acá ¿Cuál es? Ah, el, el cubo Rubik El famoso cubo Rubik O cubo mágico uh -huh. Pero tengo otra cosa también otra A ver más. El juguete más vendido de la historia Ostras, Pero no era ese es? El famoso cubo Ah, cubo ah cubo. otro ah, más, Dos más, claro. cubos mágicos sí. Pero tengo otra cosa ¿Otro juguete vendido? El juguete más vendido de... ¡Ah! ¡Cubo Rubi! Los Cubo ¿Está comprobado? ¿Sí? ¿Está comprobado? Sí ¿Algunas armaron un juguete de No, yo, yo no, no sé armarlo. Armarlo. Yo tampoco, por eso hoy hablar con la producción Y <ríe> pedí mucho tiempo ah, claro, sí. bueno, bueno. Pero, pero, pero, pero Ahí el productor está haciendo señas Sí pues. eh, Vamos a tratar de hacer un experimento con esto. Ok. Me gusta. Clary, me gustaría que elijas uno, cualquiera el que quieras. ¿Por que tengo más cerquita? Sí, no Acá. No, no, no, no. déjalo ahí porque la vamos a usar después. Ah, ok, clara. Perfecto. Ese. Este, este es mi cubo elegido. Bueno, yo lo que voy a hacer con este cubo va a ¿Te ser te el truco? <ríe> va a ser mezclarlo, no lo querés cambiar, ¿no? No, ese está bien. Seguro. Sí. Pues bueno, yo lo voy a mezclar un poquito, pero no, no, así, mirá. Hay que se vea sí es un poquito, nada sí. más. ¿Sí? Ahí un Mezclado Un, sí. ¿Sí? Un cubo mezclado perfecto. Lo voy a dejar acá Lucas Sí Elijo también uno Esto queda ahí Bien Yo Nadie no si queda apoderlo para que no te canse Nadie <risa> <risa> no, no, no. Nadie <risa> Absolutamente acá lo tengo. nadie puede meter la mano ahí Nadie, nadie, nadie. Vos <risa> sos el guardián El guardián de la bolsa del, del cubo Clary Quedan dos Quiero que elijas otro cualquiera Y mueve para acá este. Ese Seguro ese No se lo, lo quiero cambiar Segurísima Bien, perfecto Lo que vas a hacer con el cubo Vas a mezclarlo Okay, También, vale. pero de la misma manera que hizo todo. De espaldas. A conciencia. Ahí, pero mirando de frente a la cámara. Que ah, nadie okay. pueda ver y ponéntelo atrás. ponerlo atrás y que nadie pueda ver lo que está pasando en este cubo. Como estoy mezclando. ¿no? está mezclando ver? ahí el cubo mágico. Cubo loco. Vos, vos lo conoces, ¿no? Sí, me lo encanta. armaste alguna vez? ¿Vos no sé sabés que, que nunca es. me salió? intentado, pero difícil. nunca lo conseguí. Se hace una cara, viste, se hace. Sí, después se te desarma. Está mezclado ahí, ¿no? Seguí mezclando, ¿bien? Sigo mezclando. Vamos a mezclar este también. Bueno. ¿Sí? Vos, quedate que... bueno. vos quedate ahí y quiero que. Me recibís ese. Espérate. Y ahí va suelte. el otro. Suelte. Ahí está. Ah, ¿listo? No, no toma, toma, toma. ¿Los dos? Claro. No, no, ahí está. Este y... me das. ¿Con no, no, mezclar, mezclar el. Este el... Claro. lo sigo mezclando este. El otro, ese es el otro. Ah, ese es el otro. Ah, listo, bien, bien. ¿Quieres mezclar más? No, está bien. Ahí quedó mezclado. ¿Seguro? Sí, sí. Sácalo. Segurísima. Para, ahí. Hago una vuelta más y estamos. Perfecto. Listo. Ahí, ahí está. Súper mezclado. Están sí. mezclados. Están completamente mezclados. Sí. ¿Sí? Claro, y quiero que elijas uno, cualquiera, ¿cuál? Este, el último. Ese. No lo quieres cambiar. No. Este lo voy a dejar por acá. Ok. Hay muchas formas de armar este cubo. Ok. La primera es la más fácil, pero la que más, más tarda. Es sacar todos los... Ajá. Dejarlo en algún lugar seguro claro. Y volverlos a pegar sí, Y sacrioso. después los armas sí. Pero hay que, tener, hay que tener mucho cuidado de pegarlo bien claro. La otra es eh, con los algoritmos de estos que usan ¿viste, los, los, los matemáticos El arma en 3 4 sí. segundos eh, Yo cuando lo armé por primera vez Me creí muy bueno Ajá y después siempre, absolutamente siempre, hay un asiático sub-12 que lo hace mejor que lo que hace vos. mejor que vos. Claro. Siempre. Entonces ahí es cuando se me bajó un poco la vara, y dije, bueno, vamos a ir practicando. Y no, la otra opción es hacerlo por caras. O sea, por caras. Por, es la primera fase, la segunda y la tercera. Bien. Y la última opción sería con magia. Claro. Ah, que me gusta. Yo les voy a mostrar. Y a toda la audiencia, sí. la forma sencilla de armar esto. Sí. ¿no? Okay. El famoso método de los siete pasos, yo no me he cronometrado nunca. Si podés abrir ah, el cronómetro. Okay, dale. Vamos a cronometrar. Y cuando me digas, listos, ya, yo arranco a armar esto y vamos a ver qué pasa. Acá que pongo el cronómetro. El cronómetro. <risa> Entonces, espero que el, que el productor nos avale. Dale, no se ha quejado. Estamos listos ya. Arranca el mago a armarlo con el método de los siete pasos. Con el método de los siete pasos es un método sencillo. Se la tiene clara el mago con los siete pasos. No, estoy tratando de. Llevamos 15 segundos, mago. No. ¿Acaso no, me, hubieses, no, perdido? Así, no hubieses perdido. Sí, no. Ante un niño asiático hubieses perdido, mago. un niño asiático olvidate, <risas> no tenés forma de hacer nada. Yo pienso siempre en la producción. Qué bien, porque nosotros no lo hacemos. Claro, no, porque sé, sé lo que sale el, el segundo de, de aire. Claro. No, pero Entonces, va bien. Ahí tenés la bien. cara blanca. Tengo, tengo casi, casi. Mira qué rápido con la vista, pique, pique, pique. Sí. No sé si esto va a salir, pero. Sí, sí, vale, mago, va a, va a bar, bar, salir. Va bien. lo tengo, eh. Tengo, eh. Creo que va, creo que va. Sí, mago. Sí, eh. ¿Sabés qué sí, salta? Tu... Creo que va, eh. Creo que lo tengo, eh. Me gusta que la música sí. me está no, sé, no quiero nominar quiero el tiempo. No ni mirar el no, no, no, Yo ni te digo el tiempo. El tanto. tiempo no existe, es relativo. Pero creo que si tengo, hace falta eh. pedir al noticiero que nos den su primer bloque, lo vamos a hacer. Mira, Sergio, ya gracias se a nuestro programa, nosotros nos metemos en el dedo. Creo que ¿Ya? lo tengo, todo, creo que lo tengo. Y si hay que pedirle a parar todo, eh. ya desde la redacción con Dani Gutiérrez le vamos a pedir minutos de aire. Vamos a pedir minutos creo de que a lo tengo, creo que lo tengo, creo que lo tengo. A denegar. Y no sé comentamos estamos no sé cómo estamos del tiempo, pero ¿dónde está ya está bien ¿Cuánto? te tardaste un minuto 20 no. segundos? bueno demasiado bien, eh, demasiado, no, bien de de, demasiado bien demasiado bien está bien un <risa> aplauso bien claro. bueno estuvo bien Sí, ¿Eh? no lo fuiste digno muy bien muy bien Esto. hay que armar voy a ir más allá sí. vos mezclaste dos cubos sí. ¿sí? uno ya lo armamos el otro déjame mirarlo un poquito chequealo ¿tan cuántas combinaciones tiene el cubo ruiz no? más de 43 mil trillones. Sí, Eso quiere no. decir que si juntás... dice, esto no es que lo googleé. pero dice que si juntás todos los granitos de arena del mundo, sí, no alcanza. Yeah. Dice que si, si desde que inició la humanidad, sí. Haces una combinación por segundo sí. al día de hoy no llega todavía a los 43 Mirá vos, bueno, Está chequeado nada, está chequeado por Google. <ríe> porque ¿Pero está bien ¿Cuáles, son, ¿Cuáles son las chances? ¿Lo estás desarmando? Otra vez ¿Cuáles son las chances? ¿De que lo dejes igual a ese? ¿De que dos caras? ¿Qué? Coinciden No Pero no solamente dos ¿Cómo? ¿Cómo pasó? No No No sino tres No Lo dejó igual Cinco ¿Qué es y eso? Seis. Pero claro, esto podría ser quizá mucha muchísima suerte pero ahí no yo he no. dejado un cubo luca abrí, abrí la bolsa ahí, bien despacito y sacalo sacalo no no sin, no no, no. si no está igual me, desmayo. ¿Me con, con la mesa sí, la mesa están preparados poner la mesa y ahí acá se puede ver. No, no, no, acá. no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no ¿Qué pasó? Pero vamos a ir por más. más. Existe más que esto. Me tiembla, me tiembla el cuore Pero vamos no. pero a ir por más todo el tiempo bueno, Impresionante. No voy por más. Vamos contra los asiáticos. Vamos. Vamos, No de nuevo, pero lo vamos a hacer con tres. Con tres segundos Con tres cubos. Ah. Pero para. El productor, no a no. Ahí se escuchó el golpazo del la silla del productor que se cayó. Mira, te mete presión el productor dice, así te no, tiene que salir de rápido. Para, eso, ¡Chao! Eso es mentira. Eso es mentira. <risa> eso, no existe, eso es mentira. Eso es, es mentira. No, <risa> <risa> no, no, no, yo tengo hijos. Claro. Una familia yo tengo elemental. que pensar en la comida. De... Claro. Por eso se puede eso. Por eso. Me por me hizo. Hizo. Por eso bueno. <risa> Vamos a hacer lo siguiente. Mira, tenemos cronómetro en pantalla. Ah, a bueno. Buenísimo. Pero lo voy a hacer sin mirar. Lo voy a tratar de hacer con una mano uh -huh. y lo voy a tratar de hacer casi sin tocar. ¿Se puede? ¿Sí? Vamos a hacer así. Voy a agarrar la bolsa y vamos a guardar uno de los jugos. Sí. ¿Sí? Es más, por las dudas, por las dudas, que se vea. La bolsa estaba vacía. Sí, sí vacía. La bolsa estaba vacía. vacía. Lo hemos chequeado. ¿Sí? No sé dónde estoy acá. Sí, ahí, perfecto. Ahí está. que se vea que estaba vacía, vos podés meter la mano, revisar y va. ¿Por, ¿Por qué hago esto? Porque hay muchos, hay muchos que ¿qué hacen? Tienen otro cubo armado, claro, claro. entonces se entiende todo. Como... Bien, sí. perfecto. Quiero... Ahí está, no quiero hacer una cagada. Ahí. Ahí. Parece la merienda de los niños ya. ¿no? Déjame verlo. ¿Jáme la lonchera. El emparedado. El emparedado de mantequito de maní a ver. ¿Qué hacemos? ¿Vas a querer el tiempo o no nos dice la producto? Espera Está demasiado atrás ¿Puedo decir listo? No, no, no. Ah, ok ¡Listos! ¡Ya! Corre el tiempo en pantalla Ay, ¿Lo arma atrás? ¡De la cabeza! ¡Sin ver nada! ¡Lo armó! No, ¡Agustín! ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo armó? ¡No, no, no! No, no, no, no pará ¡No! ¡Ah! ah. Ahora sí, claro, claro. 18 segundos. ¿Qué le pasa? 18 Pero 18 segundos armó dos y uno, mágicamente y con un chasquido se Apareció. armó solo. Wow. Estás wow. loco, wow. Mago wow. Me encantó, wow. Te pido por el favor, es una locura wow. el truco que trajiste. Regalo para, para usted. La bolsa, la la vacía. bolsa mágica. ¿Qué género, wow. Dejaste la vara altísima la vara, para tu la vara, próxima la, visita, te la digo. La alta, Impresionante. El truco de los cubos mágicos nos encantó. Ahí tenemos en pantalla el Instagram del Mago para que vayan a seguirlo. Por favor, te para lo Para que miro. se comuniquen con él para cualquier evento. zaita De esa manera lo encuentran al mago número uno de Mendoza, sin duda. Chicos. No existe otro igual. Qué flash lo de los cubos rubios. No lo puedo